diario En el día de hoy, reiterar que es el lunes, inicio de semana despedida de este mes de mayo, en el día de hoy. Tenemos nosotros a nuestra queridísima amiga y hermana, la periodista y encargada de comunicaciones del Centro eh, Médico Siglo XXI aquí en San Francisco de Macorís, con quien una persona preocupada eh, por la situación que vive el país y de manera especial esta zona de San Francisco de Macorís, verdad, producto del comentario que nosotros acabamos de hacer con respecto a la situación y la irresponsabilidad que nosotros hemos denominado por parte de los ciudadanos con respecto a esta situación de vacunarse o no vacunarse. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra queridísima Odili Sidalgo. Odili saludos y qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor. Eh, gracias. Buenos días, Manuel. ¿Cómo están? Mira, Víctor, eh, escuchando el comentario y viéndolo realmente, porque todavía no he partido así el trabajo, es altamente preocupante por dos razones. Primero, las autoridades están llamando a vacunarse a las personas. Regularmente los jueves, viernes, sábado y domingo la gente no se va a vacunar porque recuérdate que no se puede tomar alcohol durante tres días después de la vacuna. Los jóvenes, eh, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos un centro de vacunación que le hemos cedido a, a salud pública y realmente no están acudiendo en masas los jóvenes a, a vacunarse. Por, por un lado, eh, los padres yo creo que deben de intervenir en eso, obligarlos, porque los jóvenes son los que están llevando el virus a la casa para que los viejos se mueran, para decirlo crudamente te dije que yo soy de Tenares y tú lo sabes, y cuando voy los domingos, que regreso de allá, pero eso es a cualquier hora del día desde la salida de Tenares hasta eh, cerca del Curne, hay no sé cuántos bares y lo que se llaman ahora lo, los cafés y los, los dry groups y esas cosas sí. oye Víctor un solo gentío sin mascarilla las mujeres sentadas encima de las piernas de los hombres fumando juca, que por cierto está prohibida por ley, no se ha hecho nada en eso. Y un fumador de juca que le dé el COVID es un candidato a firmar con los yankees, como dicen, a morirse. Entonces, dos cosas. Los médicos están cansados. Ya va un año y medio de esta pandemia y ellos ya no encuentran qué hacer las clínicas, centros médicos, no tan solo de Santo Domingo, porque están cogiendo ahora para acá, para Macorís están llenos, están llenos, y ya no encuentran dónde meter más gente, porque las áreas dedicadas a COVID, tú sabes que las clínicas se han dividido, eh, por cierto, modelo siglo XXI, en dos partes, una parte de atender COVID y otra parte de atender los pacientes normales, porque las demás enfermedades siguen existiendo, los infartos, los derrames cerebrales, la diabetes, todo eso sigue existiendo. Entonces, las clínicas están divididas. Estamos llenos de COVID nuevamente, pero hay dos responsables. Primero, las autoridades que permiten todos esos bares para los pobres infelices, eh, dicen ellos que tienen que ganarse la comida. Ok, ganarse la comida en base a la salud del pueblo. Entonces, bares abiertos, discotecas abiertos, como ustedes dicen, teteo. Ahora me dicen, yo no voy para allá porque ya estoy vieja. Los moteles tienen su sitio donde hacer fiesta. La gente se va a las habitaciones de los moteles, eh, 30, 40, 50 personas, 60, a celebrar cumpleaños, a celebrar bodas, a celebrar todo lo que quieren hacer. Entonces te prohíben que no vayas a visitar a la madre el día de la madre, algo estúpido. Ah, no, que no vayan a reunirse en familia oiga hermano, usted anda en la calle todo el día, entonces el bien. día de la madre no puede ir a ver a tu mamá o sea, es algo estúpido una comunicación muy estúpida que está haciendo este gobierno, no están dando en el clavo, recojan la gente, y el toque de queda tampoco hace nada, porque el virus, como yo lo dije desde el principio lo que me siguen a mí, en mis redes sociales el virus no es nocturno el virus no anda de 10 de la noche a, a 5 de la mañana o no anda de 12 de la noche a 5 de la mañana. De 12 de la noche a 5 de la mañana. Lo que uno iba a hacer ya lo hizo en el día. Es algo estúpido. Entonces, lo que le quiero decir a la gente es que cada quien ponga llave, como decía mi mamá, a su escritorio. Porque si usted le pone llave a su escritorio, está evitando que le roben. Entonces digo, si usted le pone llave a su vida, está evitando que a usted y a su familia le dé. No se junte con gente irresponsable. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo que ir a trabajar en una institución de salud donde no se aplique el tema de ir, eh, como ahora, eh, a trabajar por parte o con un por ciento reducido, porque todo el que trabaja en el sector salud tiene que ir. Entonces, si usted no considera a las otras personas, considere a esos pobres médicos y enfermeras y, a los, y al sector salud, que es a quien se lo está llevando el demonio, es el que tiene que enfrentarse día a día con ese problema sea consciente por Dios no sea bruto no diga, como Emanuel dijo, no sea cabeza de chorlito no bojero. sea borrego no, cóndrale sí. y por no decir la palabra fea porque tú rezas por la mañana, hay que decirle 40, 50 mil dichos a la gente y obligarlo, mala palabra quiero decir como dicho, señores señores, el virus no se ha ido ni se va a ir Mientras el principal animal los siga propagando, ¿cuál es el principal animal? El hombre, Así o sea, es. el hombre no ha tomado conciencia de que esta vaina no se va a ir, si usted no coge conciencia, Recójate. no hay necesidad de andar jodiendo en la calle. Por Dios. Así es. Así es, ¿De verdad, dice, gracias por esa reflexión que, que, que nos manda, este mensaje que nos manda a de, todos los ciudadanos. Decir que Odilis no es médico, no es un especialista, pero tiene la gran ventaja de que ha vivido en carne propia, ¿verdad? Ese, ese drama eh, que se pasó en, la, en los momentos pico de marzo, abril, mayo y todo este año 19 y el 2020. Víctor, pues por eso, Víctor. Adelante. Oye, Víctor, a mí me dio el COVID. Y la primera persona, y tú lo sabes porque te lo dije, que le dio el COVID fue a mí. ¿Por qué? Porque en ese momento no se usaba mascarilla y en el, en el siglo habían personas en intensivo que murieron de COVID. Y las los familiares teníamos que ir diario, decirle, señores, bájense, quítense de ahí. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho gente en intensivo. Va, quítense de, la, de los pasillos, no se peguen. O sea, es una prédica que tenemos desde que llegó la famosa señora de Villarriba al siglo, predicándole a la gente, no vengan a la clínica, vengan por una necesidad, cojan su cita, eh, o sea, es que no entienden, Víctor, somos animales, no sí. entienden. Gracias, Así gracias es. Odili por esa importante participación tuya aquí. En contacto diario. Bueno, Agradecerlo. ¿verdad? no y, y es cierto, Víctor, el ser humano es un es un animal. Es, es, es así, como por naturaleza. Pero lo único que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, del resto de los animales, es el razonamiento, el pensamiento. ¿Verdad? Entonces, si nos quitan eso, somos animales. Sí. Entonces, cuando usted ve un grupo de personas en estos medios que se presta a que usted le dice, use mascarilla, distanciamiento social no se esto y el otro y lo hacen entonces no tienen razonamiento entonces son uno más del conjunto de animales entonces está bien dicha la palabra borregas verdad, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, nada más nos falta llevarlo al matadero así es en manos nosotros pues como siempre verdad le hemos dedicado prácticamente la mitad del programa a hablar sobre a intentar de esta manera con estos comentarios a crear conciencia verdad en la gente de lo, de lo terrible, que se esté mal, y está de más que nosotros digamos, sin ser expertos, sin ser medios, que es terrible porque van casi 4,000 muertos en este país, y en el mundo pues ya eh, sabemos lo que está pasando. Una situación, Emanuel, que queremos nosotros para hacernos eco, y es la situación eh, aquí en la urbanización Almanzar, eh, la zozobra en que están viviendo esta gente que es lo que... Los vecinos viven de ese si sector. La urbanización Almanzar, producto de una discoteca que hay en esta zona, que todo el mundo la conoce, ¿verdad?, y eh, es que fue hace unos días fue cerrada pero quedando la espalda eh, cuando las autoridades la cerraban pues ya estaba abierta y realmente los vecinos los moradores de esta zona pues siguen viviendo una situación sumamente difícil y vamos a colocar por favor eh, querido máster, hay una foto que nos envían precisamente de lo que ocurrió ah, no, anoche. Acércale un poquito, por favor, para que la gente, nuestro público vea que esto fue lo que ocurrió anoche y, la, y, la, y las, los casquillos de bala y la bala que se presenta la foto fueron recogidos anoche producto de la situación que es común en esta zona y eso pone en peligro a los moradores de la organización Almanzar. Y yo entiendo, decía hace un ratito, tras las cámaras, que si van a esperar que una de estas personas que viven en esta en la Organización Almanzar, pues pierda la vida producto de estos enfrentamientos y esta forma como salen de esta discoteca que funciona aquí en esta zona, por los tiroteos y los disturbios que se arman, eh, Víctor, eso es que puede causar... con o sin COVID, en esa discoteca se vive una irresponsabilidad. Desde hace mucho tiempo. Hace, sí. Desde antes del COVID. Sí. Y tiene a los vecinos de la Organización Almanzar en zozobra. Eso ocurrió anoche y me, a, ayer abrieron la discoteca de nuevo. Nada más duró un día cerrada. Yeah. La abrieron ayer y los vecinos de esa zona denuncian que ellos mismos... Y fresquecito, fresquecito anoche, y anoche, Están esperando que yeah. maten un niño, una gente de, de, de los que viven ahí con, con esas próximas balaceras no durmieron anoche por el tiroteo y lo que pasó. Entonces, ¿Dónde está el toque de queda? ¿Dónde están las autoridades de distanciamiento social? Ahí no se respeta nada de Esa eso. Esa foto está calientita todavía. Eso fue anoche en las madrugadas que los moradores recogieron de, la, de los espacios. De, los de disparos hecho, de lo que, que, que se ocurrió. Hacen. Sí. Y bueno, que la gente sale sumamente alegre, ¿verdad?, de, de, de la zona y tiran tiros al aire, que sé yo cuánto. Y miren, eso es una bala de un arma. Eh, Irresponsabilidad de fuego total. y los otros Listo. son casquillos que, que lograron recoger. De, de parte de, de, yo no diría de. de de la gente que va ni siquiera, de los dueños de la discoteca, claro. que permiten todo este tipo de hechos. Y, y de y las que, autoridades que permiten que esté abierta, que esté abierta esté funcionando en es es medio de esta situación. Porque yo quisiera saber el, las playas que hay por ahí, para que funcione como resort, ¿verdad? porque la discoteca de los, de los hoteles tiene permiso. Porque, para seguir, ¿verdad? Sí, 24-7. Pero entonces yo ahí. no entiendo cómo entra la gente, cómo sale. Vamos ahí. a ver, tiene listo José Borrado para oír algunas declaraciones que diera una de las de mujeres de, de esta zona de la urbanización.